¡Hola amigos! ¿Qué tal? Soy Killer Estamos de vuelta con Valheim En el último episodio reavíamos Ragueamos, nos cagamos en todo Fue un desastre total Pero pude llegar A recuperar el equipo Y llegar a la zona Eh... Lo hice fuera de cámara porque ya, ya acabé desesperadísimo Después de muchísimos intentos Frustrados, muchas muertes, muchos... Tardé horas en llegar a la zona pude cogerlo todo Eh... Matar lo que me estaban dando Fue una asquerosidad, sinceramente, pero bueno Pudimos Recuperar todo, vamos eh, A seguir, bueno lo dejé yo Fuera, tampoco apreté mucho Pero fueron muchas horas de intentos frustrados De ragueo, de rabia Y todo, pero bueno eh, Vamos a ver cómo va la partida En la epicidad nórdica de Valheim Vamos allá Bueno, mirad, veis eh, He llegado justamente aquí Al lado del sabio Aquí está el pantano, que es donde morí Y bueno, atravesarlo, eh, lo bueno es que se puede atravesar con Aunque veáis esto aquí, se puede atravesar perfectamente con el barco y he llegado Vale, ahora hay un problema Y es que yo, tonto de mí, aquí está el portal Y no me acuerdo qué nombre le puse al portal Es decir, yo creía que para conectarlo se salía en el mapa O saldría un menú, o yo qué sé, le eche, no hay que ponerle el mismo nombre Pues ojo que tengo que coger ahora Subir para arriba Llegar al... al aquí Al portal isla Que le he puesto a portal isla porque no he puesto a portal isla No es portal isla Quería que era marcándolo en el mapa y tirar para arriba Hay un problema Y es que ayer me salió por aquí La serpiente marina Lo que voy a hacer Con el barco Venir para acá Venir para acá Y e intentar rodear un poquito. E irme por la costa para evitar o intentar evitar la serpiente marina, porque es que mmm, tiene LH. Estoy cargado, la verdad. Porque he cogido todo lo, lo que había. Vamos a ver el nombre. Punt, eh, p, p portal punto sabio. Sí, pongámosle eso. O, portal sabio, venga. P. sabio Y vamos al barco Y vámonos para arriba Y aquí hay madera No sé por qué hay madera ahí Pero bueno eh, Y ya está Mi misma casa Esto me ha soltado un draw mm, De nivel 3 No tan, nada mal Aquí que tengo guardado Todo lo que he pillado Que he pillar todo, lo posible Y bueno, pues no queda otra Vámonos para arriba Y.. Y Cuando llegue, pues ya Os iré mostrando, vamos a sacarlo de aquí Ya digo que el mar El mar es peligroso Hay peligro Y como no sé si el... La serpiente sale por la noche, por el día Mira, mira, mira, mira, como, como, como, como se ha picado El mar ahora No sé si sale por el día o por la noche, vamos a intentar ir Por la costa para no eh... Para no morir Para no acabar como Como, como, como acabé Ayer, más muerto que vivo bueno, vámonos para allá Nos tengo que conectar los portales Lo vemos Luego, obviamente, el portal te lo quitaré y lo pondré mejor Después para poder bajar y empezar a traer materiales y construir Vamos para arriba A ver si consigo salir de aquí Mira ahí Si se ve Mi tumba, los barcos que he traído, todo Todo el intento por intentar cogerlo todo, ¿eh? Vamos, fue, fue Fue un desastre Allá fue un desastre grabando Fue un desastre la partida y todo Bueno, vamos para arriba Por cierto, como mola, ¿eh? Como oh, mola, eh está, está, está, muy chulo, está muy chulo Esto, ¿con qué me he dado? Yo aquí flipándolo con la imagen ¿Y, se, y qué ha pasado? <risa> que el barco, el barco se puede romper, eh Lo que no se nota es la vida del barco el, el barco se puede ir a la mierda perfectamente Uf, uf, uf Qué guapo, nene. como oh, mola Esto me recuerda cuando jugué A Assassin's Creed eh, El 3 creo que era, el de los piratas antes de Black... El 3, el 3 el 3, qué guapo Esa ola, bueno, ya está Vamos, que nos flipa mucho, vamos para arriba Vale, ya sé que es lo que me ha golpeado La propia ola, es decir Si se si mata muy picado y te viene la ola en contra Y te golpea la embarcación, te la daña También está muy conseguido Es decir, el agua no actúa únicamente Como un fluido Para que el objeto que está en sí Puesto encima, el barco, flote No, es que también tiene... Hace daño Está muy conseguido, hay que decir que está muy conseguido, eso de que el oleaje pueda dañar la estructura del barco, me mola. Joder, está, está, está muy chulo, ¿eh? Uf. Bueno, es que no figo demasiado, me gusta cómo está el juego y está en alias en alia C, aún no tenía acabado. Tiene mucho potencial el juego, mucho potencial. Bueno, vamos para arriba. Bueno, estamos llegando. No ha habido que no ningún problema, se ha hecho de día, hemos pasado la noche en el mar... Hemos hecho recorrido este para evitar un poquito el mar, el, el océano profundo. Ya, todo, que la serpiente te puede salir en cualquier lado. Vamos a ir parando un poquito. Ahí está. Perfecto. Bueno, pues... Vamos para arriba y... Y a ver si cogemos y le damos al portal y lo, y, lo, y, lo, y lo conectamos Y lo conectamos Porque no vea, eh Vaya aventura Vaya porque Vaya todo, eh Vaya todo, vaya todo Increíble Vaya todo Los marranos se me habrán muerto de hambre Yo que sea, a ver Te que estoy criando marranos Bueno, criando, lo estoy domesticando A ver cómo están 35% Este es feliz Javi, Ese te quiere Javi, vale, sí, Javi, Javi. Javi Y este A ver, me quiere Falta ese Vale, falta ese, perfecto Ya con tres eh, Sería cuestión de que, bueno De que entre ellos, pues ya Hagan cosa de Hagan cosas de marrano Venga, vamos a... Ahora, ahora ahora guardaré todo No, vamos a guardarlo todo Y cuando vayamos a conectar el portal Os lo muestro Bueno, vamos a conectar el portal ¿Cómo se llama este? Ve, negro La madre que te parió Ahí va Conectado A ver si funciona ¡Nini! ¡Qué guapo! Parece un, parece un puto GT ¡Hola, amigo! ¡Estoy en el portal! Con... ¡Qué guapo el portal, ¿no? ¿Eh? Se puede hacer fotos sin chula en plan... ¡Vamos a ver! En plan, estoy en el portal Ahí, ahí, ahí ¡Foto! ¡Di patata! Dale. Foto hecha Bueno, pues ya simplemente trame material Aunque hay un montón de materiales Y... y construirme aquí Una mini base Para proteger el portal Y todo eso Así que vamos a hacerlo A ver... A ver cómo queda Bueno, me he venido aquí A descansar Y a... Mostraros el arma Que voy a hacerme, ¿vale? Y a mostraros el arma Que voy a, que voy a hacerme Creo... ¿He guardado lo que no he que guardado? ¿O no? Aquí está El quebrantaciervo Vaya a verlo Lo puedo gradear Me pide hueso Sí, puedo subirlo a otro nivel más Vamos a subirlo a otro nivel más sí, Quiero, que, que, quiero que, lo, que lo veáis Quiero que lo veáis Ahí Venga Otro nivel más, pierda troll Vamos, otro, Si tengo pierda troll, tranquilo Venga, Otro, otro, otro nivel más, venga Ah, no, calla, me pide... Perdón. Bueno, mira, pero la, la capa de atrás lo voy a subir. Que me hace falta subirlo. Y esto pide... Eh, 20, 2 y 2. Vale, me faltaría, sin problema. Pues bueno. Vamos a equiparnos esto. Vamos a guardar lo que no, lo que no me sirve ya. Por lo que no esté aquí en medio. Muy bien. Eh, pego puñetazos yo mismo a mis propios... Eso ahí. Bueno, la resina me la llevo. No me la llevo, no me hace falta llevarme la resina. El núcleo de madera, no me hace falta tenerlo aquí. Ahora mismo. Me hace falta la madera. Y voy a hacerme una azada, puesto que la que tenía la he perdido, creo que fue cuando morí, la, la perdí, creo. Así que voy a hacerme una una una una azada. Soy muy bestia, podría haber, podría haber cogido el martillo. Pero bueno, me hace falta una una, una azada y me la hago. Que por cierto, eh, claro, tengo poca madera. Jajaja. Jajaja. jaja Bueno, ja, ja, ja. me ha tocado ya por madera. Bueno. Eh, mira. Qué bestia. Mira qué bestia, eh. Es ¿Eh? una bestia aparta, arma. Quita. Fuerza 15, fuerza esquiva, retroceso resistencia bueno, pues es un pasote eso sí que me hace ir más lento pero esto pega una hostia y sobre todo cuando te viene mucho cuando te viene mucho redón le da y lo es sobre todo para hacer daño en área para los trolls lo es imposible para otros son muy... pero esto para la gente que no te viene mucho a la vez tal vez pega hostia así y lo revienta a todo bueno voy a ser amenazada y vamos de vuelta a seguir construyendo y os enseño cómo os llevo eh, la base bueno, aquí aquí abajo nos vemos ahora la verdad que donde he colocado esto un poco raro, pero bueno. <risa> Está lo que hay. Ahora lo cambiaré. Bueno, pues llevo esto. La azadera para elevar un poquito el terreno y hacerme la chimenea. Ya sabéis, la chimenea no se puede poner en el interior, hace falta ponerlo sobre tierra. Hasta que pueda construir eh, suelo de piedra. Yo creo que cuando haga suelo de piedra podré perfectamente coger... No me, me tenía que haber tenido la roca. No, no me da cuenta. Para poder elevar. Me tenía que haber tenido la roca. Lo que voy a hacer es, es coger la mesa de trabajo y meterla allá adentro. Va a ser lo mejor. Así ya perfectamente puedo coger y construir eh, más. Eh, mejor. Y como tiene que estar a cubierto ya puedo coger y me por roca y demás, bueno, vamos a seguir construyendo esto luego meteré, pondré eso seguramente aquí adentro para que los bichos no lo, lo destruyan en el caso de que vengan bichos, pondré, pondré barreras alrededor, por pues, si vienen trolls y vale, a seguir con el tema bueno, aquí está, el bosque se tremece ya vienen a dar a da por culo Pasa cuando te tiras mucho tiempo En un sitio Creo Uy, uh, y no, y no lo puedo usar ahora. Sí, me voy a morir. Porque me han pillado que me, que me, que me estoy cansando mucho. Anda, iro ya a la mierda, anda. Anda, iro ya a la mierda, anda. Es como, es como si me cansara cuando el bokeh se, se tremece, ¿no? Es como, es como si me cansara más. He intentado dormir, pero es eh, como si no tuviera... Tejado, tengo que poner por leche un tejado, parece Se han ido, se han ido, se han ido Intenta dormir, pero dice que no, que tiene que estar bajo un techo Mismo esto no es suficiente, sí, me estoy, muy, me estoy mojando Tengo que poner sí o sí un tejado Bueno, pues me voy a la casa a dormir y ahora ya cogeré Y, y poner un tejado, no queda otra bueno, pues ya he acabado. Y me he puesto el portal más para acá. Porque cuando aparecía, aparecía pegar los bordes. Tenía que saltar, tirarme. Que aún así... Tengo que agrandarlo. Creía que aparecía... Pero no, es portal como el Minecraft. Que entra por un lado y aparece por el otro. No aparece siempre por el mismo lado. Pero bueno. Vamos para a que veáis. Mi base... Mi avanzadilla. Mi base avanzadilla. Mi guarida. Mi guarida puerto. Porque obviamente si vengo a poner. Esto tengo que, que ponerlo dentro, ¿vale? Pero mira. Esto para evitar por si hay algún eh, habitante del bosque con malas intenciones viene a hacerme daño. Esto lo voy para poner aquí todo lleno de cofre. Eh, porque aquí esto lo, lo voy a usar como para pillar también. Aquí mucho cobre. Y coger el barco. Lo llené de cobre y venir para allá. No sé cómo voy a hacerte mal el tema del cobre, pero bueno. eso llega hasta ahí, para que no, no pueda venir nadie. Y aquí arriba pondré seguramente el portal. Aquí arriba. Pondré seguramente el portal. O ahí donde está, o más adelante. Y por aquí pues podré ver si viene algún... Eh, incauto con ganas de la guerra, pues podré... Eh, eso, podré lanzarle a flecha y defenderme. Bueno, pues yo creo que ha llegado la hora de investigar un poco los, los alrededores ¿no? y así cojo también que me hace falta coger eh, un par de cosillas vamos a investigar un poquito los alrededores, así que vamos a, a, a venir conmigo, vamos a verlo todo, porque el sabio sé que está ahí, no voy a ir a por el sabio obviamente, porque tengo que prepararme en plan de que tengo que preparar el terreno porque el sabio hay que tenerle una trampa porque es muy jodido a ver si veo trolls, a ver si veo mazmorra, a ver si vemos... Yo sé que ahí al lado hay cobre, de hecho voy a apuntarlo aquí, aunque está aquí al lado. ¿Esto era el cobre? O está ahí, vamos para allá. Sí, pero aquí hay cobre. Se sí, quedó ahí porque lo he encontrado antes, digo, mira, un tocón de cobre. Que te doy, que te, que te doy ciervo, que te doy, eh. Venga, venga por esto, a por valles silvestre. O arándanos. Ah, hay que ir al cobre. Pues apunta. Venga. Ven, venga, va, va a probar esto, venga. Bueno, a ver, eh, va muy bien, no dice que no, pero no va como yo quiero No mm, he dicho, vamos a apuntar aquí, que esto es cobre ¿Cómo lo estoy apuntando? Venga, con esto mismo eh, Cobre No sé si llama le llama quebranta al ciervo cuando no puede matar a un ciervo con esto, ya que el ciervo, el ciervo corre que se la pela, pero bueno. Aquí arriba me aparece un spawn. Ah, ahí está. Ataca, ataca. creo que para el sabio me intenta hacer la armadura de cobre aunque la verdad, según leído, no es necesaria puedo utilizarme cobertas mucho tiempo, ya que ayuda para ir en sigilo pero para tener un poquito más de defensa y en plan, por tener una armadura matocha para ir a por bosses, o por bichos gordo. eso, el tirón ese que, que, que me ha estado guardando el mapa el servidor, un servidor, que crea como, se crea como un mini servidor Aquí hay que cobre, o esto, esto es cobre, Sí más cobre, perfecto le voy a apuntar todo cobre eh, eh, eh, eh, eh. ahí está vamos a por ahí Esto está. venga, vamos a por ahí Aquí no se puede tener un puto tronco, ¿eh? toque al cabrón dame tu piel que lo que yo quiero tu puta piel ahí va de lujo y me llevo la madera a ver en realidad lo que me hace falta es el núcleo de madera que es lo más preciado de pilla aquí bueno vamos a ir investigando. ¿Qué? Mira, mira, mira, aquí lo que hay, N ¿no? Oye, oye Qué buca que más gratuito me habéis hecho, ¿no? Mira, mira, mira A ver aquí lo que hay Más cobre Tú Total infecto de cobre Me encanta, me encanta, me encanta Sí es que la tablita que estaba encontrando Te dice dónde está el sabio Te lo va indicando claro, pues Ya sé que está ahí el sabio Y esto no sé si conservarlo Para poder farmear Pero la verdad es que tampoco es que me salga Me, me salga mucho, gordo è questo che io chiedo, brutto a te commetto no dai me tutto papi pues sí, vamos, vamos reventando Vamos reventando el spawn Porque ya me ha dado Yo creo que eran, eran tres los que hacía falta Y ya tengo cuatro Así que Sin problema Mira, ya tengo cinco Yo creo que ya, que ya tengo de sobra para poder buscar al sabio Que no vamos a hacerlo hoy, por cierto Porque que... Uy, uy, y esto... hacer algo! ¡Ole! estaba pues lleno! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! A ver, qué hay arriba. Nada. Bueno, es como que viene un sitio y se mira. ¡Oh, pues más cobre, señores! ¡Más cobre! Es que en el otro boque no hay tanto cobre En el otro boque negro Vamos, aquí no estoy yo No hay tanto cobre, por lo menos yo no, yo no lo he visto Está bien interesante, la verdad no, no, Yo creo que nos vamos a aproximar a... Sí, vamos a hacerlo, vamos a aproximarnos a lo del sabio Para verlo no va, no, lo, no va a salir porque hay que invocarlo Pero por lo menos para tenerlo ya ahí eh, Preparado Y me daría encontrarme Al mercader, pero Tengo que buscar a ver cómo poder encontrar Sé que aparece en el Boca Negro Y suele ser siempre, según leí, cerca de la costa Pero no tengo problema porque he encontrado ya varios Boca negros varias zonas de Boca Negro Y sería simplemente ir por la costa Vamos a ver Ahí está. ¿Oye dónde se invoca? ¡Eh! ¡Mira qué bonito! Venga. Pues luego... Luego me lo haré. Luego me lo haré. No me lo veas ahora. Vamos a apuntarlo como mazmorra. Esto sí, eso. Mazmorra Vale que era mujer de mazmorro Bueno, pues aquí está, el señor sabio Aquí está Cuenco milenario Usar objeto Hay que usar eh, la semilla esa Piedra rúnica Quema a sus pequeños Claro, La semilla y aparecerá ahora mismo no vamos a hacerlo, así que nos veremos en el siguiente episodio. Ha sido bueno, ha sido medio tranquilote Exceptuando el ataque de los, de los grisucios por la noche, porque que atacan por la noche. Y he tenido suerte de salir con vida. Aunque ya ves tú. Vuelvo bueno, a aparecer, cojo el portal y ya está, no hay ningún problema. Lo malo es todo lo que hubiera perdido, pero seguramente al ah, morir se, se hubieran ido todos. Y ya está. Vámonos, eh, ya sabéis, chavales, un fuerte like. Ayudé bastante. Eh, suscribiros, si no os suscritos suscrito. Eh, y comentarme lo que queráis sobre bueno, sobre el juego, ayudas, consejos. Lo que queráis sobre el juego, ¿vale? Que si está dentro de mí poder responderos, os responderé. Soy quien le me despido. Hasta la próxima. Chao.